La naturaleza también, jugando su, su papel La verdad que es hermosísimo La verdad que no sé qué hay adentro Bueno, seguimos acá, buscando al Buda Dentro del árbol Y les voy a ser sincero, gente Recién estas son las primeras impresiones Acabamos de llegar al lugar Esta fue la primera cabeza de, de Buda Que encontramos entre tantos resto Como tallado en la piedra Sin la parte inferior del cuerpo Y sin la cabeza, sin las manos veo que hay mucha gente Así que estoy casi seguro que ya estamos llegando a la parte que queríamos ver. En este séptimo capítulo de la serie de Tailandia, vinimos a Ayutthaya. Ayutthaya, que significa el invencible, es una ciudad situada a unos 80 kilómetros de Bangkok y que supo ser la capital del Reino de Siam y un próspero puerto de comercio internacional entre 1350 y 1767, momento en el que fue arrasada por los birmanos. En su apogeo, Ayutthaya fue una de las ciudades más grandes y ricas del mundo, con más de un millón de habitantes. Las ruinas de la antigua ciudad actualmente forman parte del parque histórico y es un impresionante complejo arqueológico. Acá también está el famoso Buda dentro del árbol, que seguramente muchos de ustedes hayan visto por foto, y nosotros vinimos a buscarlo. Recorramos el lugar juntos. Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos en Tailandia y hoy vinimos a Ayutthaya, un lugar a más o menos dos horas de Bangkok que supo ser la antigua capital del reino de Siam, de lo que es hoy Tailandia, entre más o menos 400 años, entre el 1300 y el 1700. La primera parada obligatoria es el Bat Mahathat ese típico Buda que está dentro de un árbol, así que venimos a recorrer todo el predio, la entrada cuesta 50 bar y ahora vamos a ir a buscarlo, así que acompáñenme. Miren, acá podemos ver restos de lo que seguramente eran Budas, por la forma y bien, el cuerpo, el torso, las piernas. Miren todo, miren todo lo que fue quedando. Ahí se ve claramente el pie, los detalles. Miren todo lo que fue quedando para un lugar que supo ser la capital de Siam, lo que es hoy Tailandia. Más o menos estamos a unos 80 kilómetros de Bangkok, para que tengan una idea. Y la verdad es que lo que se ve acá es impresionante, gente. Acá tenemos la figura de un Buda que es impresionante. Miren el detalle de la cara. La verdad que estar acá es un sueño, gente. Es impresionante como uno se traslada en el tiempo y encuentra cosas no tan lejos de la ciudad. Bueno, seguimos acá buscando al Buda dentro del árbol. Y les voy a ser sincero, gente. Recién estas son las primeras impresiones. Acabamos de llegar al lugar. Y nosotros estamos en Bangkok, estamos parando en Bangkok, pero no estamos en la zona céntrica. Estamos unos 20 kilómetros más o menos un poco alejados, necesitábamos buena conexión de internet para hacer el trabajo, nuestros trabajos y demás. Entonces estamos un poco alejados y la verdad que llegar hasta acá eh, no, era, no era demasiado cómodo. Tuvimos que tomar un, un taxi hasta la estación de tren, después un tren, después otro taxi. Entonces la verdad que bueno, hicimos primero eh, lo principal en Bangkok, lo que ustedes pudieron ir viendo. Y hasta último momento estábamos en si venir, si no venir Vimos, eh, bueno, lógicamente nos fuimos asesorando con muchas fotos y demás videos y, y estábamos indecisos si venir o no venir Y la verdad que les digo, es eh, la mejor decisión que pudimos haber tomado es venir Porque la verdad que es impresionante No esperaba esto, así que si en algún momento Alguno de los que está viendo el video está en la misma situación eh, Y quizás no quiera hacerse ese viaje o no, o no empezar a cuadrar medios de transporte y demás Les digo, por más que lo duden Arriesguense, vengan porque no tiene precios Es impresionante el lugar. Miren la cantidad de restos de Buda que quedan. Estamos a unos 100 metros más o menos del lugar anterior donde estábamos viendo los demás Budas. Esto tiene, lógicamente salvando las diferencias, un poco un aire a, a lo que es Pompeya ¿no? en Italia. Restos de, de historia pura. Sería bueno poder averiguar cuántos, cuántos Budas se estima que, que habían y cuántos quedaron acá. Y miren, acá ya podemos ver el resto de los que probablemente hayan sido pilares, columnas, que sostenían quizás esto que es el remanente después de tanto tiempo. Hay que poner una estructura para sujetarlo. Así que probablemente acá haya estado algún tipo de, de lugar donde la gente se quedaba dentro, ¿no? Ahí va a ser un panorama, un paneo donde estamos. Recién venimos allá donde estaban los Budas ahí tenemos todavía parte para recorrer. Todavía seguimos sin poder encontrar el Buda metido en el árbol, pero la verdad que no, no nos hacemos mucho problema. Estamos disfrutando y a medida que caminamos vamos encontrando cosas impresionantes como es también lo que es este Buda ahí. La naturaleza también, jugando su, su papel. La verdad que es hermosísimo. Y miren esto gente. Recién veíamos que la gente pasa, pasa, pasa. No se detiene. Tiene un costado, esta estructura, y viene esta figura. Que la gente suele pasar de largo. Incluso todavía se ve el color, los restos dorados. Al tener este techo quizás haya está un poco mejor conservada de, de las lluvias y todo lo que tiene que ver con, con el clima. Y mire, vamos a ver si en los demás costados quedó algo. Y tenemos la otra parte donde podría haber otra pero está vacía considera la que le sigue también vacía y esta es la última acá no solo está a ver si me puedo meter la verdad que no sé qué hay adentro no, no hay nada pero lo que sí hay y por eso me voy a ir es algún sonido de algún bichito quizás no muy agradable seguramente sea alguna ratita amigable, así que nos fuimos, vamos a seguir buscando la cabeza del Buda dentro de, del árbol Miren esto, la cabeza de un Buda Hay gente dejando sus ofrendas, probablemente pidiendo algún deseo o algo Así que ahí podemos ver, esta fue la primera cabeza de, de Buda que encontramos entre tantos resto. Acá un cuerpo de, seguramente lo que supo se ser un Buda, bastante grande A diferencia de por ahí los otros más chiquitos que vemos pero este no tiene la cabeza y no tiene la parte inferior del cuerpo acá encontramos otro también enorme, bastante mejor conservado con el cuerpo, aunque le falte ahí una mano y tampoco tiene la cabeza cuando Tailandia, bueno, cuando se mudó la, la capital de acá a Bangkok fue justamente por invasiones, por eso probablemente todo eso tuvo un montón de destrucción y esto es un poco lo que queda. vimos los turistas sacándose fotos. Es recomendable que vengan temprano porque van a estar más tranquilos. Nosotros, bueno, justo tuvimos suerte. No había nadie, así que nos pudimos sacar las fotos tranquilos. Pero sí que lo que dicen siempre, hay que ven que están sentados frente al Buda. Es que nunca se pongan a la altura del Buda. Siempre por debajo. Acá queríamos ver de, de entrar, pero bueno, hay un cartel que dice que no se puede. Así que no no voy a poder entrar para mostrarle cómo es por adentro pero a ver si podemos caminar un poco por acá para sentir que estamos un poco más adentro de la, de la edificación de lo que era es la estructura no hay mucho por caminar pero sí que es imponente cuando están acá por fotos lógicamente uno antes de venir a un lugar lo va viendo por fotos y demás y además de ser un lugar muy famoso eh, nosotros hicimos nuestra propia investigación antes de venir pero la verdad es que estando acá es, es diferente como le digo se trasladan un poco en el tiempo y, y es mucho más imponente la realidad es, es esa que es impresionante y no se puede dejar de venir miren ahí arriba, lo que todavía se conserva lo que son los detalles, no sé si se puede apreciar, pero todo el detalle de la parte superior de, de lo que era seguramente una columna el diseño, ¿no? de la decoración de, del lugar en sí es impresionante lamentablemente acá no puedo, no puedo subir no porque no, se puede, no, no pueda, sino porque no se puede, miren ahí, a ver si ahí me puedo acercar, aunque sea sacando el gimbal, esto es casero, ¿eh? vamos a ver si sacando el gimbal me puedo acercar un poco más. Ahí, ¿ven los detalles? Les digo, y así hasta arriba. Voy a girar un poco a ver qué tenemos acá. Hay más detalles, miren. Un Buda, pero dentro de la piedra. Como tallado en la piedra, sin la parte inferior del cuerpo, y sin la cabeza, sin las manos. Ahí me voy a dejar un poco para que vean a dónde estamos. Impresionante. Miren esto. Acá todos los restos de Buda. Distintos Budas que no sé por qué los trajeron acá. No sé si sigue algún tipo de trabajo arqueológico y los van ubicando acá hasta que pueden ir armando parte de ellos. O que sinceramente... Pero mira, acá todos restos de Budas de distintos tamaños, ahí la parte inferior de las piernas, hay otro que tiene los dos pies, otro con la parte inferior, vemos las manos, todos los torsos de arriba están eh, son, están faltando, digamos, no están acá parte de, ven, todo esto, no sé si en algún momento si lo van a dejar acá o si en algún momento tratan de reconstruirlo, ahí por lo que creo encontramos el Buda, ¿por qué? las fotos que vimos el árbol es así como se ve veo que hay mucha gente así que estoy casi seguro que ya estamos llegando a la parte que queríamos ver esta gente uno de los más famosos en toda tailandia y vale la pena venir hasta acá para ver esta imagen ahí nosotros vamos a cortar vamos, lógicamente vamos a sacarnos algunas fotos y vamos a seguir Sí, si vienen acá, tengan en cuenta que ahí tiene lugar para sentarse La foto se saca sentado Uno no puede estar más alto que Buda como Vamos a sacar la foto y bueno, ahora vamos a hacer La fila y vamos a sacar nosotros Nuestras fotos Bueno gente, ahí vamos cerrando el video Espero que les haya gustado Nosotros vamos a seguir viendo, visitando un par de templos más Aquí en Ayutthaya Espero que les haya gustado, suscríbanse Nos vemos en la próxima, acá desde Tailandia Chau chau